Martínez. Le agradezco la respuesta, señora Valerio. Hemos seguido con atención los planes de empleo del Ministerio. Lo que ocurre con los planes es que son perfectos sobre el papel, pero cuesta que se reflejen en la realidad. La gente no vive de, de planes. Es más, los gobiernos Tampoco. Por eso tienen que ofrecer resultados. El acuerdo presupuestario firmado por el Gobierno y Unidos Podemos incluye en su apartado 4.4 la derogación, antes de finalizar 2018, de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, aprobando con carácter urgente una nueva regulación. Pues bien, estamos a 20 días de que finalice 2018 y seguimos esperando. Y no solo eso, también estamos esperando que se cumplan una parte muy relevante de las medidas acordadas con ustedes que podrían ser ya realidad y que no tienen por qué esperar la tramitación de los presupuestos generales. Hay mucha gente en España, señora Valerio, mucha gente preguntándose por qué no se ha aprobado todavía la subida del salario mínimo a 900 euros. A la gente no se le puede pedir paciencia eternamente. Estamos en 2018 y, a pesar de que el PIB se ha recuperado a los niveles precrisis, los salarios siguen estancados. Todavía falta por recuperar el 30% del empleo destruido y la duración media de los contratos ha disminuido desde los 86 días en 2007 a los 55 actuales. Voy terminando. Al Partido Popular y Ciudadanos, evidentemente, no les interesa hablar de nada de eso. De hecho, no han presentado en el Pleno de esta Cámara ni una sola iniciativa, pregunta o interpelación sobre cuestiones como la temporalidad o los salarios. Eso es muy indicativo y el Gobierno debería esforzarse en fijar precisamente ahí la agenda política, porque la mejor vacuna frente a los discursos de la extrema derecha es que seamos capaces de garantizar seguridad y mejoras concretas en las condiciones de vida de la gente. Muchas gracias.